Hola, buenas tardes. Un día más, César Espinallín, en un, en un mensaje específico que he intentado condensar para que a través de tres factores de consciencia te des cuenta de que tuyo es el poder. Es decir, ahora mismo, tal y como está la situación en este momento, que no sabemos cuánto va a durar en días, en semanas o en meses, si nos estamos dando cuenta de que todo es incertidumbre, de que todo es cierto malestar emocional, de que todo es momentos de crisis continua, angustia, estrés, este bicho nos tiene un poco mediatizados. Sin embargo, hemos de ser conscientes de nuestro poder. Y por qué digo esto exactamente ahora? Porque lo mismo que los medios de comunicación, la prensa en general, las imágenes, la radio, tienen mucho poder. Ponte a pensar en lo pequeño que eres en frente a todo eso. Sin embargo, también ponte a pensar lo grande que eres frente a todo eso. Tres factores van a delimitar de una forma consciente para tomar conciencia de lo grande que eres, de lo realmente grande y potente que eres. Mira, el primer punto son las palabras. Tal y como tú te hablas a ti mismo, tal y como tú te dices, te cuentas a ti mismo, es como vives la vida. Luego entonces has de elegir muy bien las palabras que te dices, y a la par, has de elegir muy bien las palabras que organizas para formar un mensaje para que tú, como emisor, te sepas comunicar perfectamente a ese receptor o los receptores al cual va a llegar tu mensaje. No lo digo desde un punto de vista comercial, lo estoy diciendo desde un punto de vista personal. Porque la calidad de tus pensamientos es la calidad de tu vida. Pero dentro de los pensamientos están las imágenes, las emociones y también... Por supuesto, casi te diría en un lugar muy privilegiado, las palabras. Luego, el primer factor que has de ponerle total conciencia del grandísimo poder que tienes para transformar tu vida desde ya, son las palabras. Factor número dos, la oración. No me refiero a la oración religiosa, que puedes traerla cada noche o cada mañana, claro que sí, pero no estoy refiriendo en concreto a eso, sino a la oración de tu petición a Dios o a eso algo más grande que tú, llámalo como quieras, Corán, budismo, da igual, llámalo fe, dejémoslo en fe, porque cada uno tiene la suya y la etiqueta como quiere, pero es qué oración hay en tu corazón que te une con el Divino cada noche, o cada momento de aflicción, o cada momento de angustia, o de estrés, o de miedo. Ponle mucho foco a qué tipo de oración es. Si es desde la petición y la carencia de lo que no tienes o es desde la plenitud y abundancia que hay en tu propio interior para atraer más de lo que tienes. Por eso, por eso me habrás oído decir muchas veces eso de desde dónde hago las cosas y desde el temor o desde el amor. Luego dentro de la oración, ese segundo factor de consciencia, ponle por favor mucho foco a de, de, desde dónde haces las cosas. Entiendo y quiero pensar y deseo que sea desde el amor. Y el punto número tres, la meditación. La meditación tiene una cierta paridad con la oración, sin embargo en la meditación puedes volar. Es más, debes volar. En la meditación puedes crear fantasías, puedes crear tu vida como un videojuego en el que tú eres el rey, en el que tú eres el que tiene el poder. Cada uno, cuando medita, medita a su manera. ¿Lo entiendo? Sin embargo, te pido que seas consciente y que ahora le pongas mucho foco en tu meditación a tus palabras y a tus imágenes. Porque también formarán ese pensamiento que te llevarán a una emoción que harán posible co-crear tu destino y sobre todo tu presente. Te pido en este momento una dinámica, una mini dinámica muy sencilla. Y es que simplemente aúnes estos tres factores, palabras, oración y meditación, para construir tu propio videojuego. ¿Y por qué? Me habrás ido alguna vez a hablar de películas, a hablar de secuencia, hablar de tu propia mmm, biografía en formato película. Y en este caso me voy a formato videojuego. ¿Por qué? Porque creo que puedas entender que si es un videojuego en primera persona, y sabes lo que son, puedas entender que así cojas mayor protagonismo. Entonces, lo importante en un videojuego todos sabemos que son las imágenes. Sí sin embargo las transiciones que hay de imagen a imagen, de personaje a personaje el poder va mucho mucho en las frases va mucho en las palabras va mucho en las emociones en las entonaciones en los mmm, splash, boom, oh, ah sí, no, ve corre, salta, ahora cuidado con el enemigo ¿te das cuenta? quiero que hagas una conjunción de tus palabras, tus oraciones y tu meditación en, una pequeña, en, una, en un pequeño ejercicio de creación de tu, vida, de tu vida como un videojuego, en el cual vas a tener foco, foco, foco absoluto en las palabras que digas y foco, foco, foco absoluto en lo que hagas. La dinámica es muy sencilla, simplemente el comienzo puede ser en donde más te guste, en la selva, en el desierto, en el mar o en la montaña. Como si fuera un cuento sufi, ponte donde quieras. Has de tener, en primer lugar, un ¿qué voy a hacer aquí? Es decir, ¿qué misión tengo en este videojuego? Y te la has de escribir. Mi misión va a ser tal, tal, tal y tal. Dos, ¿cuánto tiempo me va a durar esta misión? Bien, para que no se te haga tedioso, para que no se te venga a lo mejor la energía abajo, ponte que tu misión va a durar dos minutos. Que luego cuando empieces es muy posible que te pase lo que a mí. Que te vayas a 20 minutos, 30 minutos. Pero para que no te agobies con el, con el tiempo, ponte dos minutos. ¿Y qué he de conseguir? Tú mismo te vas a poner, ¿qué has de conseguir? Tú mismo te lo vas a poner. Y entonces... Te vas a tumbar o te vas a sentar relajado con los ojos cerrados, las piernas paralelas, las manos encima de tus rodillas en posición abierta, es decir, hacia arriba en tono de recibir. Y entonces vas a comenzar a hacer tu propio videojuego en pseudoformato meditación. Pero ¿por qué digo pseudoformato? Porque tú le vas a poner humor, le vas a poner eh, emoción, le vas a poner palabras, le vas a poner... Eh, imaginación, creatividad, le vas a poner acción a esos momentos. Da igual lo que suceda. Lo importante es que con esas tres premisas, misión, eh, tiempo y qué de conseguir, te des el permiso de jugar. Te vas a sorprender, te vas a sorprender muy mucho de lo que vas a conseguir. Cuando ya has finalizado, tan solo has de escribirlo. ¿Por qué? Porque los conceptos, si no se escriben, se pierden. Entonces simplemente escríbelo en tu diario, en tu cuaderno, en tu workbook, lo que tengas, lo que utilices habitualmente. Y si es tu primera vez, en un folio, da igual. Lo importante es que le pongas arriba factores de consciencia, tres factores de consciencia más mi juego, mi juego. Y entonces escribas cuatro preguntas que te voy a proponer. La primera, ¿qué sensación hay al final cuando has terminado tu videojuego o tu virtual juego, como lo quieras llamar? Eh, ¿Qué sensación tienes al final? Pregunta número uno. Pregunta número dos, si lo pudieras resumir, esa sensación, en una frase, ¿qué frase sería? Punto número tres, ¿y si pudieras ir aún más lejos, qué palabra sería? Y para finalizar... Pregunta número 4. Si tuvieras un sentir... ¿Qué sentir sería? Perdón. ¿Qué sentir sería? Y te lo escribes. Y lo dejas ahí, lo dejas ahí. Lo guardas, le pones, le pones importante, es muy importante. Le pongas arriba a la derecha la fecha y abajo a la eh, derecha la firma. ¿Vale? lo guardas y lo revisas dentro de un mes y entonces quiero que te preguntes ojalá lo compartas conmigo y con, y, y con todas las personas de tu entorno pero bueno entonces te preguntas qué, qué correlación hay entre lo que pasó hace un mes es decir tu experiencia que vas a tener ahora y lo que está sucediendo en tu vida dentro de un mes te vas a quedar sorprendido te lo digo pero lo más importante es que te va a encantar. Pues nada más, amiga, amigo. Es todo por hoy. Un abrazo. Espero haberte ayudado. Hasta el siguiente.